Bien, estamos en esta tarde de jueves compartiendo una nueva entrega aquí en la Hora de Burlingame, dialogando con protagonistas de la actualidad de nuestro distrito, de nuestras localidades, de Burlingame, de Villa Tessé y de William Morris. Y se trata, el invitado del día de hoy, de alguien con quien queríamos hablar hace mucho tiempo, porque su palabra sigue siendo importante, gravitante para analizar por los... 14 años que estuvo como intendente municipal, por los 6 que acumuló también como concejal en el distrito, para entender esta realidad, este presente, y sobre todo para conocer su mirada sobre lo que está pasando hoy en nuestro municipio de Ullingham. Huelgan las presentaciones, en este caso la gente se preguntará quién es el que está al lado, quién es el que está hablando. El que va a responder las preguntas es Luis Emilio Acuña, ex intendente de Ullingham. ¿Qué tal Luis, cómo está? Bien, Uvaldo, muy bien, la verdad que desde el punto de vista personal, en la salud, en la, en, en, en lo afectivo, este, realmente muy bien, pero ocupado y preocupado. Uh -uh. Ocupado y preocupado y agradecerles a ustedes, primero, haberme invitado, porque hace siete años que no hablo de nada. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Disculpen la interrupción, pero no está preparado, no es <risa> no, un extra mío. No, no, no. Este, no. Y, y el lugar que ustedes han elegido. Propósito del lugar. <risa> gracias, gracias. Este, la verdad que estas cosas no me sensibilizan porque... porque a lo, al contrario, me da mucha fuerza para, para poder, este, sin criticar personas, poder criticar políticas, ¿no? ¿Qué cree que pasó desde aquella fecha de 2015 en la que usted deja la Intendencia Municipal? a este presente, en donde hasta ciertas reglas del juego parecen haber cambiado en Urlingan. Yo creo que cambiaron todo. Yo creo que cambiaron las reglas de juego. Yo creo que la agencia de colocaciones va a, a Pedro Díaz se instala un edificio que pagamos todos los vecinos de Hurlingham. Se quedan sentados ahí, supongo yo, por lo que me dice la gente, pero no salen a los barrios para ver dónde están las necesidades realmente. Cambió todo, ¿por qué? Porque, por supuesto que yo ejercí el, el, el, el cargo de Intendente Municipal como corresponde. Como corresponde en función de decir, bueno, me toca a mí, sin derecho de inventario, y vamos para adelante para sacar de lo que era Urlingan hace 30 años cuando, cuando pasamos a hacer autonomía, que no teníamos absolutamente nada, Ubaldo, y generamos con los vecinos, con las tasas municipales, salvo las cloacas, salvo el, el, el polideportivo, el, el, el estadio, el resto de las obras públicas de Urlingan y brindadas gratuitamente al vecino fueron hechas con las tasas municipales que pagaba la gente. A usted le tocó asumir en 2001, en una crisis sin precedentes en la historia reciente de la Argentina, ¿Qué parangón puede hacer con aquella época en la que usted justamente tomó la conducción del municipio respecto a este presente? Bueno, en ese momento la crisis también era profunda, pero hoy creo yo que desde el punto de vista humano es mucho más profunda. Porque ya no se trata solamente de la economía, sino que pongámonos a pensar cómo vamos a ser los argentinos para poder rescatar tres generaciones que no conocen la cultura del trabajo. Eh, la economía en la Argentina se recupera rápidamente, tiramos una semilla acá, venimos dentro de 15 días y tenemos tomates, zapallitos, lo que fuera. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para recuperar a los chicos, a los muchachos, que no tienen ninguna oportunidad ni posibilidad? En algún momento, y esto fue característico de su gestión, usted le dio una identidad propia al gobierno municipal de Hurlingham, al distrito de Hurlingham, que en algún caso le valió enfrentamientos políticos hacia arriba, con provincia, con nación, pero usted siempre preservó ese, ese perfil propio. ¿Qué piensa que pasa hoy en Hurlingham respecto a esa identidad? Hoy creo que estamos sin identidad. Yo no conozco a, ni, a, a, a ninguno de los que estén gobernando, la verdad no los conozco. ¿Ni siquiera el intendente interino no, no, no, no, en absoluto, no lo conozco, no sé si es vecino, si no es vecino Me preocupa porque se trata usted de un hombre de larga militancia en el terreno político específicamente en el justicialismo, en el peronismo y que no conozca a quien hoy es el intendente es un cuadro, un dato poco alentador Mire, yo le, le, le diría, Eduardo, usted es un hombre al que yo siempre he respetado como, como quienes lo acompañan y usted sabe que yo, más allá de la estima que le tengo, tengo un amplísimo respeto por cómo ha ejercido el periodismo y por su nivel intelectual. ¿Usted lo conoce? Hasta que llegó al distrito a ejercer su rol de concejal, no, verdaderamente no. Es más, tuve que buscarlo para saber quién era. ¿Tuvo conversaciones? Una sola vez, eh, después de las PASO del año pasado, tuvimos la oportunidad de mantener un encuentro con algunos medios de prensa, pero después no he tenido suerte. Creo que quizá es eh, por mi poca pericia para gestionar una entrevista. No, siempre conmigo ha tenido, siempre ha estado en las conferencias, ha uh -huh. charlado mucho sí. conmigo, sí. siendo concejal, siendo intendente. Por lo tanto, cuando terminemos la nota, le invito a tomar un agua, así me, me cuenta del lenguaje que ejerce <risa> de intendente. Porque la verdad... Eh, Ando, camino, hago reuniones, charlo con muchísima gente y no lo conoce nadie. Y es grave, es grave. Yo creo que ellos tienen que estar en la calle en función de que el vecino pueda decirle, mire, jamás, a mí jamás me dijeron un improperio. ¿Sí me hicieron reclamos? Sí. ¿Sí atendí los reclamos? Sí. Porque yo aprendí fundamentalmente de la gente cómo se resuelven los problemas. Cuando usted va a un barrio... Puede ser como intendente que vaya 5, 10, 15, 20 o 50 veces al estar 14 años. Pero el que conoce naturalmente su barrio es el vecino que vive en su hábitat natural, que es su casa, es su cuadra, es su barrio, es su sociedad de fomento, es su club este, barrial. Por lo tanto, cuando hay una dificultad que le va a enseñar a usted y lo va a guiar y lo va a ayudar a resolver rápidamente, es el vecino. Ahora, ¿qué pudo haber pasado, Luis, para que hoy por hoy el municipio de Burlingame esté gestionado por quienes, usted señala, son gente que no tiene un pasado en común con los vecinos de hurlingham un <coughs> pasado cercano con los vecinos de Burlingame? Mire, yo he ganado y he perdido muchas elecciones. En el 2015 me tocó perder, yo realmente... Tengo muy pocas personas para rescatar y agradecerle el acompañamiento, como es el caso de Gustavo Triestra, como es Julio Dalmao, como es Juan Nosita, Y después sufrí muchas traiciones. Y después sufrí muchas traiciones. Pero de eso me he olvidado, porque digo el tiempo, el tiempo ha castigado lamentablemente a aquellos que me han traicionado y todavía tienen que seguir este, viviendo escondido. Eh, y pasó eso, y yo supongo que, que también a lo mejor Mire, yo soy uno de los intendentes, no sé si el único, que en la vida política ha hecho una elección histórica. Usted sabe que en las intermedias o en las elecciones se renueva por mitades el Consejo Deliberante. Sí. En el 2011, del Consejo Deliberante nuestro, que es de 20, de 10 concejales en juego, quien le habla se llevó los 10 concejales. Ahora, le invierto ese argumento. <risa> ¿Puede que en algún momento debido a, esa, a ese resultado electoral abrumador, contundente, se la creyera un poco? No, jamás. Jamás porque jamás dejé de trabajar de la forma que, que inicié la gestión. Uh -huh. Sí, tal vez, algunos de los que me rodearon se la creyeron y, bueno, me mintieron. Pero tampoco voy a hacer cargo a nadie. Yo digo que la gente sabia... Por lo tanto, acepto cuando me vota en contra como aceptaba con mucho gusto cuando me votaba a favor. Este, yo no puedo ser ingrato con la gente. Sentirme feliz cuando me vote y, y decir algo contra uh -huh. la gente porque no me vota. No, la gente pensó, a lo mejor creyó que lo que venía era mucho mejor, iba a revitalizar todo lo que veníamos haciendo y votó distinto. ¿Hoy usted es un hombre del Frente Renovador? No, no. hoy no. Hoy no. ¿Qué pasó, yo fui uno bueno, de los autores sí. de... De conformar el Grupo de los Ocho. Uh -huh. eh, y veo que uno de los participantes del Grupo de los Ocho hoy conforma la triada del Gobierno Nacional, por lo tanto no, no, tiene, no tengo nada que ver con él. Uh -huh. eh, ¿Cómo mira desde afuera el, el espacio del Frente de Todos? Lo veo mal, lo veo realmente muy mal, porque cuando este, tienen que empezar a resolver los problemas de la gente se empiezan a discutir, las instituciones del país, eso no es bueno para nadie. Esto puede colisionar con, con un conflicto de intereses que no nos puede hacer bien a los argentinos. Ya la estamos pasando mal. De hecho, la estamos pasando mal. Usted me decía que me había visto en el supermercado y la verdad que se sufre ir al supermercado. Entonces, digo, que se pongan a atender los problemas que tiene la gente, a trabajar seriamente con los industriales, con los, con los movimientos obreros, o con el Movimiento Obrero, había uno solo antes, no sé cuánto habrá, y con los movimientos sociales. Y nosotros acá teníamos tres escuelas de formación profesional. La de Villa Cruz que usted debe haber sí. conocido muy bien. Ya los muchachos, cuando yo estaba, le habían montado el taller de rajería y trabajaban para sí. Y ya estaban saliendo y aprendiendo el oficio. Por lo tanto, yo calculo que hoy están empleados y con muy buen salario, ¿no? Eh, ¿Qué cosas le quedaron pendientes en la gestión? ¿Qué asuntos quizá de los que usted en una época marcaba como fundacionales le quedaron en el, en el debe al término de su gestión? Algo que ya tenía prácticamente encaminado era el Hospital de Mediana Complejidad. Estaban los recursos, teníamos la tierra y bueno, este, yo pensaba iniciarlo en el febrero del 2016, me tocó perder y bueno, a partir de ahí no supe nunca más que se hiciera nada por la salud de la gente. Mire, me, he ido a lo oftalmológico, porque me gusta visitar los lugares, porque uno siente a veces como una especie de nostalgia. Uh -huh. eh, fui a lo oftalmológico, no hay profesionales. Fui al odontológico, no hay profesionales. Voy al hospital, no entregan medicamentos. Y mire, el tema de los medicamentos no, a nosotros nos dio enormes satisfacciones, porque no solamente cubríamos la demanda interna sin costo, Psh sino que este, proveíamos de medicamento a la provincia. Nosotros elaborábamos para la provincia y cada vez que la provincia le pedía una partida a Ubaldo, le pedía 500.000 comprimidos del medicamento que fuera. Y nuestro laboratorio tenía respuesta inmediata. Habíamos hecho con la doctora Guimarães un convenio con la Universidad de San Luis, que era la que aprobaba el apto este, de consumo humano. Entonces cada partida que hacíamos viajaba... Este, una muestra a la Universidad de San Luis y a partir de ahí cuando venía el acto humano a, los, a las 24 horas nosotros liberábamos los medicamentos, hoy no, no los tenemos y usted hoy entra en una farmacia con determinada enfermedad una receta y sale muerto por los valores que tenemos que pagar. Eh, hablaba del hospital, para todos los que somos vecinos de Urlingham, el San Bernardino siempre ha sido un centro emblemático, porque siempre tuvimos el anhelo de que fuese mejor, pero también le reconocemos la atención que en muchos casos hemos recibido. Hace poco se vivió en el distrito una situación muy triste, muy supuestamente reconocida por la gestión municipal actual, un ida y vuelta. Respecto a un tratamiento que creo, y esto es personal, no merecían el equipo de voluntarias, las damas Para de Rona. Eh, ¿Por qué piensa que pasan ese tipo de cosas, esos errores no forzados? El desconocimiento. No conocen la idiosincrasia de Hurlingham, no conocen nuestra historia. Cuando nosotros pertenecíamos a Morón, que decíamos que era el patio trasero de, de Morón, ¿se acuerda? Las únicas personas que nos daban una respuesta en el hospital este, San Bernardino eran las voluntarias, las Damas de Rosa. Mira, a una sola obra yo le puse nombre, eh, Eugualdo, a una sola obra. Y fue al Materno Infantil y le puse, y le puse Claudina de Hornos, uh -huh. que fue la fundadora de la Dama de Rosa. Y estaban todas acompañándome cuando inauguramos el Materno Infantil. Que cuando me fui en el 2015 ya habíamos tenido 16.000 nacimientos. Luis, eh, suele pasar en otros lugares del mundo en donde los políticos que han pasado por gestión se convierten en hombres de consulta. En Estados Unidos, por ejemplo, los expresidentes son presidentes. No son expresidentes, son presidentes. Eh, ¿A usted lo consulta, lo han consultado las diferentes gestiones que han pasado, la de Juan Zabaleta o la propia de Damián Celsi? No, yo creo que no. no. No solamente no me han consultado, sino a veces veo... Con algún desagrado, tampoco es para, para matarse, ¿no? Que en obras que hemos hecho en mi gestión, que la hicimos entre todos los vecinos de Urlingan, fueron y sacaron la placa que decía, inauguró este, Luis Acuña y pusieron alguna otra plaquita este, de ello. No, no. No he sido consultado y es lamentable, porque digo, el mejor capital que tiene el municipio es el capital humano. Uh -huh pasa con las líneas de trabajadores municipales que a lo mejor tienen 30 años de antigüedad y son maltratados, o, o son desechados, o son las vacunadoras que la mandan a educación, a los de educación que lo mandan, este, no sé, este, a salud, y así. Y yo creo que, y le repito, y estoy convencido que el mejor material que tiene un municipio, un, un gobierno este, provincial o nacional, es el material humano. Eh, los trabajadores municipales son en el escalafón de los trabajadores públicos del Estado Los peor pagos, los peor remunerados eh, ¿Por qué no se avanza en eso? ¿Por qué piensa que, que la situación de los trabajadores con salarios básicos muy muy bajos No, no se termina de abordar? Osvaldo, nosotros nos habíamos impuesto Quien le habla se había impuesto que no iba a superar su planta de trabajadores De 1.360 trabajadores municipales y efectivamente así lo cumplí a veces discutiendo hasta con, pro, con los propios porque Luis, tengo un compañero, Luis este compañero nos ayudó pero cuando se produce una vacante va a entrar no sé cuántos empleos tienen hoy, pero yo todos los años de mi gestión durante todos los años, yo tomé el municipio cuando un trabajador municipal ganaba 213 pesos todos los años le daba el 30% de aumento pagaba doble aguinaldo en junio y doble aguinaldo en diciembre y eso lo mantuve hasta que me fui, y hoy, por lo que me dicen los compañeros municipales, están teniendo la misma remuneración prácticamente y comparativamente a la que tenían cuando estaba yo. Ese, ese carácter rebelde en algún punto, siempre recuerdo que en alguna oportunidad decía que por las buenas a cualquier lado, a los empujones a ninguno. Esa cuestión de haberse en algún momento puesto o ser opositor abierto, a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández, ¿cree que le jugó en contra, que le hicieron pagar un costo? No, para nada. No, para nada, porque aquellos que nos decimos ser peronistas, independencia económica, soberanía política. Urlingan tenía un intendente, y si el intendente de Urlingan se ponía de rodilla, ponía de rodilla toda su comunidad, y yo eso jamás lo iba a permitir. Uh -huh. Esa rebeldía la tengo todavía. Me encantaría ir al cielo. No me lleven a patadas, ¿eh? ¿Y, ¿Y qué ganó? Porque ya sabemos lo que no perdió El respeto de la gente El afecto de la gente Lo siento todo el tiempo Lo siento todo el tiempo, Valdo, ¿Y sabe qué? El orgullo de mis hijos Se sienten orgullosos de su padre Porque Dígame usted ¿Qué obra no pudimos hacer Estando peleado con el gobierno nacional y provincial? Ninguna. Seguimos, continuamos y hicimos me acuerdo que la primera obra que hicimos fue este, dividir este, Roca con el bulevar uh -huh. porque dos hombres del radicalismo que vivían en Centenera y Roca que eran reconocido, reconocidos dirigentes radicales, me pidieron que lo hiciera porque se estaban provocando picadas y podíamos tener mucha más desgracia de la que imaginábamos. Sin embargo, algún medio local, usted lo sabe, Decía que el 98% de la gente estaba en contra. A los pocos años, ese mismo medio dijo que el 100% de la gente estaba a favor. Recién, recién hablaba de, de su familia, de ¿Qué? su hijo Fabricio, es concejal. Él está en el Frente Renovador. Sí. ¿Cómo son esas discusiones? En... No, no discuto con mi hijo. Es grande ya, este, uh -huh. tiene la independencia suficiente. <coughs> y si alguna vez quiere escuchar algo que el padre pueda decir, lo, lo, lo digo de la mejor manera, pero... Por la política no discuto con mis hijos, no. No, la política a mí me ha llevado a ganar y a perder muchas cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? La familia. Uh -huh. Un riñón. Uh -huh. Pero este, siempre... Este, a mí me operaron de un riñón siendo intendente. A las 48 horas estaba trabajando. Me sacaron un riñón. Y perder la familia, pero tengo a mis hijos, con los cuales tengo una excelente relación y me gustaría que esa relación la podamos mantener, por lo tanto de política no voy a discutir jamás con mi hijo, ya es grande, él sabe lo que hace y por qué lo hace, a lo mejor el equivocado soy yo, uh -huh. pero bueno, el tiempo nos dará la razón a alguno de los dos. Eh, imaginemos que sigue sentado en el edificio de Pedro Díaz, que sigue siendo intendente. Eh, no, tengo que desagotarlo primero, tengo que... Que, espera, que... ¿Usted piensa que le espera un trabajo duro? A, Primero, o... que no voy a permitir que tenga dos carpas, que tape la identidad de lo que somos en Urlinga, No se puede tapar el sol con las manos. Segundo, que no permitiría que se vendan sándwich de milanesa o empanada en la puerta del municipio. Tercero, que nuestros empleados no atiendan por la ventana al contribuyente, que es el que nos paga el sueldo, que es el que mantiene el edificio y que es el que nos permite brindarle servicio. Y en, en esto de caminar habitualmente el distrito, bueno, uno vive y naturalmente camina por los lugares donde vive. Sí. Pero, ¿qué cosas dice acá habría que hacer esto, o en este juego que le proponía, ¿no? De si, si pudiera volver a ser intendente? Que, que, ¿Cuál sería el ABC de lo que haría y que usted entiende que hoy Burlingame necesita de modo urgente, material o en decisiones políticas? Mire, de modo urgente terminar definitivamente con el 100% del distrito con Cloaca tener agua corriente, poner en marcha nuevamente los hospitales que nombraba recién, que son tan útiles. Miren, una operación de catarata cuesta mil pesos por ojo. Nosotros hacíamos 25 por semana en forma gratuita. ¿Y hoy cuántas se hacen? Cero. Cero. Por las páginas que se leen, que yo no las leo, no tengo pero me mandan, este, es pura queja y es puro no vayas, ten cuidado, perdí un ojo, perdí... Entonces digo, me parece que cuando uno es intendente, yo solía ir a los hospitales, a lo mejor iba a las 11 de la noche uh -huh. o a lo mejor iba a las 7 de la tarde. 300 personas por día durante las 24 horas pasaban por nuestro hospital oftalmológico y odontológico. Pero con las 24 horas había profesionales. Me preocupa porque debido a la crisis socioeconómica, la demanda a la atención pública de la salud es creciente. Es mucho más necesaria hoy. Es mucho. A ver, siempre vamos a tener vecinos que tengan la necesidad de concurrir a esos ámbitos. Pero hoy con la, la crisis tan profunda es más necesario que nunca. A ver, ¿cuánto sale un antibiótico pediátrico? 800, 900 pesos. ¿Y cuánto menos? ¿O mil y pico? Sí, cuánto menos, sí. Están entrando en el invierno. ¿Cuántos pibes nuestros van a dejar de tener el antibiótico? Porque los padres no lo pueden comprar. No es que no lo quieran, no lo pueden comprar, Ubaldo. Hoy una persona que tiene trabajo y trabajo en blanco, un buen sueldo, 90, 100, 90, 100 mil pesos. Si no paga alquiler y tienes una familia tipo, está ahí, Sí, sí claro. está ahí. Ahora, si paga alquiler, no llega. Más allá de su participación o no activa en, en el terreno político, hay cosas... de Activo estoy siempre. Por supuesto, hay cosas que nunca se dejan de hacer, eso está claro. Pero para muchos, y esto me lo comentaban distintos dirigentes de distintos espacios del peronismo, a quienes conocemos de, desde siempre en Urlingam. Tuvieron mucha expectativa cuando el año pasado, a propósito de la conformación de listas de candidatos a concejales, parecía que había una lista en la que estaban contenidos dirigentes de distintos espacios, reitero, que parecían estar dispuestos a confrontar con la cámpora o con el nuevo encuentro, el ex nuevo encuentro y la corriente militante. Eh, ¿Piensa que hay espacio como para organizar nuevamente al peronismo de Burlingame? Sí, no me cabe ninguna duda que sí. No me cabe ninguna duda que sí. Hay... Ahí... Hay jóvenes y hay este, no jóvenes que están con, con una enorme expectativa. Yo les, les quiero transmitir a, a todos esos compañeros y compañeras que tengamos fe en nosotros mismos como la tuvimos en el 2001. Fuimos nosotros en nuestras circunstancias y somos capaces de llevar adelante una gestión y una gestión que sea reconocida por la gente y no una gestión que, que tengan que estar escondidos. Eh, yo estoy haciendo todo lo posible por juntarme con todos y cada uno de ellos y lo estoy logrando de a poco lo estoy logrando eh, y lo voy a hacer y lo voy a hacer aunque sea para juntarlos para poder hablar con ellos para decirle de qué manera podemos estar juntos. yo este, realmente ya fui intendente de hurlingham tengo el orgullo como vecino de haber estado 14 años como intendente, tengo el orgullo de poder caminar por las calles con la frente alta. Tengo el orgullo de que la gente me salude y aquel que no me salude no me insulta. Este, y eso significa que yo este, me quiero sentar con todos y cada uno de ellos, aunque sea para alentarlos a que es posible tener un Urlingam mucho mejor que el que tenemos y administrado fundamentalmente por vecinos de Urlingam. ¿Eso incluye al Intendente de Licencia, Juan Zabaleta? Mire, lo conozco de pibe. Lo conozco de pibe cuando éramos todos morón. No le voy a negar su peronismo, no le voy a negar su militancia. La verdad que también incluye a, a Zabaleta. Luis, como siempre, y esto lo, lo cuento a modo de infidencia, en los tiempos en los que... Primero había sesiones en el Consejo Deliberante de Urlingam. ...los periodistas que concurríamos a ellas éramos bastantes... ...siempre hubo una característica... No cuente que... todo... No, no, por supuesto... ...pero que sí destacó a Luis Acuña era que como presidente de ese consejo... ...era un despacho de puertas abiertas... y en ...donde la mayoría de los periodistas teníamos la, la posibilidad de esto... ¿no? ...de este encuentro como el que mantuvimos hoy en la hora de Hurlingham... ...agenda abierta, desordenado, porque hace mucho que no hablábamos con él... ...saltando de un tema al otro pero que ojalá sirva como, como un testimonio que nos permita recuperar eso que caracterizó durante tanto tiempo al distrito de Urlingam y que no debemos dejar ni dar por, por perdido. Luis, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a usted, Ubaldo. El que no tendría ningún tipo de posibilidad de estar en esos encuentros sería el jefe de la agencia de empleo que tiene vacaciones lul, eh, suntuosas eh, y me enteré por los medios. Que vuelva a Flores. En Urlinga empezamos distinto. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Luis Acuña, en la hora de Urlingam.